Claro que sí. Miren señores, eh, la verdad que nosotros los dominicanos 3, 5, Terminamos nosotros mismos eh, maltratándonos y discutiendo cosas elementales Yo quisiera, sin que se me interprete como un defensor de Julio Lizardo A Ey, la señora Daniela ay, coño. Que ella tiene que variar el tono sí. y la aseveración de robar Porque no se puede robar un pozo Solamente la sustracción de algo que no le pertenece, usted se los roba. Ahora, que el, que el INAPA entienda y, y debe que esos ser un, pozos... Debe ser un mueble, mueble. Y tiene que ser un mueble, algo que se pueda transportar para robar. Porque un pozo es imposible que se pueda robar. Y cuando usted le pone el mote de robar a un funcionario, a un joven profesional que está haciendo su trabajo, Obviamente que tiene que pensar en demandarla y usted no tiene la razón, Daniela. Usted pierde la razón cuando quiere ser estridente y no toma en cuenta que de acusar de robo de algo que cuando vayamos a ver la investigación qué fue lo que se robó y los pozos estén ahí, usted va a quedar muy mal parada Porque no es posible robarse un pozo. Ahora, de que el INAPA decida con esos pozos transmitir, transportar agua hacia Cotuí. Eso es el punto en que debemos de, de investigar por qué se deja desabastecido a la comunidad para la cual fueron hechos esos pozos pero todavía le doy un voto de confianza a la institución si hace eso, porque solo la institución de INAPA puede disponer y usar el agua como ellos entiendan, sabiendo que no afecte o sí si se afecta a las guaranas. Yo creo que lo que ha debido de cambiar es el tono, porque él es el funcionario apenas un año. Los pozos tienen ahí que usted ha dicho que ha habido hasta muerte, pero acusar a una persona que se ha robado los pozos cuando está bajo la dirección de una institución, sabiendo que hay problemas en La Guarana, en Cotuí, y que esos pozos se utilicen técnicamente para allá, no puede usted llamarle ladrón o robarse a nadie por más jefa de, de junta de vecinos, por más mérito que usted tenga, no es posible que usted utilice un medio para depotricar a alguien con unos argumentos que tampoco se le pueden imputar a nadie, porque yo quisiera que usted me explique cómo se puede robar un pozo. La gente que se roba, que se roba los solares y no se los roban. Por bueno, ejemplo, la gente lo que invade ocupa, un terreno lo ocupa, ajá, lo lo ocupa de forma o sea, ilegal pero es robo, y, y es hurto. solamente si no se le enfrenta como la autoridad debido de enfrentar a los ah. que están intentando hacer otro barrio camino a la piña de aquí de San Francisco de Macorís en terrenos registrado, es el Estado, la gobernación, el alcalde puede intervenir y todas las autoridades y sobre todo el abogado del Estado, que ya tiene conocimiento de esa ocupación ilegal de tierra, deben, deben actuar sin necesidad de mayores documentación. Entonces, si eso ayuda, a mi opinión lo que trato es de dirigir el debate con un poquito más de cuidado para que no se ofendan eh, las personas, si ha cometido una falta por disponer del uso de esos pozos hacia Cotuí, por una necesidad que hay allá, sabiendo que la Guarana es la poseedora de los pozos, tendríamos que, que cuestionar qué está pasando en esa decisión, pero no llamar, robar, porque usted no tiene la razón. Entonces, para finalizar, yo debo de dejar unos temas que he dejado para mañana, Dios mediante, porque no iba a tener el tiempo. Pero sí hay algo que hay que argumentar un poquito y es que hay que tener pendiente. Las declaraciones que ha dado el director de migración como si fuera una desesperación. Sí. Dijo que vamos a perder el país sin tirar un tiro. A temas que solamente lo usábamos nosotros, los que ellos ya lo que muchos llaman pseudos nacionalistas y que si sí yo qué y demás y que peyorativamente nos tildan de xenofóbicos eso tiene que ponérsele atención señores porque por primera vez desde la institución que debe regular la migración en el país el director ha reconocido lo que aquí ha venido pasando por años y por periodos presidenciales. Ni siquiera el de la fuerza progresista lo hizo. Ni, bueno, no, en más de una ocasión José Ramón José Ricardo Tavera lo planteó. No, hombre, fue el compañero tibio. Pero Ricardo Tavera le fue... decía, le decía al Estado y a Danilo. Por eso se renunció. Sí, pero... Por eso se renunció. Se renunció por Danilo. Sí, pero era por la. porque ya se tenía claro. Que dentro del apoyo que había para que Pellegrín Castillo, quien creó la ley o quien motivó la ley de minería en la República Dominicana, fuera el ministro, José Ramón se le acercó. Pellegrín, tu decreto va para el Congreso. Lo único que tú tienes que saber que ese decreto va a ir acompañado con el proyecto de nacionalización de los haitianos aquí. Dice Pellegrín, usted me puede dar 10 ministerios y no acepto vender mi patria y le negó por eso no se hizo pero son uno de uno de despropósitos que vienen arrastrando ya hablaremos mañana sí eso. sí mañana.